pasa poderos, si es que le estamos de vuelta con Tera, y bueno ya estoy viendo, te cambio de entorno y es que ya estoy no estoy aún mudado, pero ya tengo mi ordenador y digamos mi entorno en mi nuevo hogar que como ya sabéis me caso el día 30 de julio y bueno, y empezaré a vivir con Carolina aquí este eh, es mi nuevo entorno no voy a tener el croma ahora mismo ya me a algo y bueno, como ya sabéis que la Gunner mmm, ya está disponible en PlayStation 4 y en Xbox. Así que vamos con un poquito de Gunner. Ya si Ganner en el último vídeo. Pues un poquito más de Gunner. Para todos aquellos que no la conozcan, pues vean un poquito más de lo que es la nueva clase que ya está disponible en PlayStation 4 y Xbox. Vamos a darle un poquito de caña a la Gunner. Eh, ya os digo, disculpad si no tengo croma. Tengo que poner un marquito. Tengo que. Ya veré cómo lo hago, ¿vale? O poner la cámara más pequeña. O poner arriba. Ya veré cómo lo hago. Ahora mismo, tampoco no, no estoy tapando nada importante. Aquí, así que. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que canta Miguel. Como siempre digo, pango a Acertar, vale. Inventario. ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Porque creo que me han dado algo para comprar algo. Esto. El Marcin, mm, mm, mm, pues mejor que lo que tengo, pero uno uh, uh, no, es para el 50. Tengo 49, me voy a parar a tener level 50. Por lo cual, vamos a ver el Vanguard Red Square y a ver si podemos hacer algo para subir rápidamente al nivel 50. Lo que hay es, mira, aquí tengo esto. Eh, tengo que casar los Naga's Battle Master o los. Eh, estos. Vamos a por, a por estos porque son nuevos. Podría serme. Ay, como mola este, este dibujo de la Loli Store Waifu. Podría serme alguna quest porque muchas veces alguna quest Pues mola y da un buen resultado y da una buena experiencia. Pero eso. Recordad. Eh, Vamos a estar dos semanas buenas sin... Vamos a estar dos semanas sin directo, sin nada, ¿eh? Porque voy a estar ocupado, ya está, pues... Mi boda, luego de viaje y demás, así que va a ser complicado, ¿eh? Os lo advierto Uff, a son. Vamos a buscar primero a este Es durillo, eh durillo Es durillo Anda, si me pilla. Sí, esto duro, es duro, es duro. Casi nada si me compensa matar a esto, ¿no? Si a ver si me compensa perder el tiempo matando a esto, ¿no? pero vamos a matar a los 5 a ver si le damos buena experiencia Por lo menos, por lo menos, probamos Si no, pues ahí tengo el lado que puede pasar ¡Ah, coño! Oh, pues buena experiencia, ¿sabes? Y esto es igual, esto es sacar esto Uh. Si no, lo que me concentro un poquito que como... Pero... Esto es un madurillo y como me bien pillo, me pillado, me revienta la cara, pues. Tengo que intentar, pues, esquivarlo. Y de es que hay una, una, una feria. Ya, a ver. ¡Ita! El agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua el que te le pica, que te le pica, le pica, le pica. Le pica, le pica. Lo bueno es que el amigo me, me va curando El robotito O el chamuchín para el amigo El chamuchín me va curando claro Siempre que puedo saco la torreta Porque ya está que está ahí, y pica por pues la pongo ¿Vai? Y ya vais dando ahí a ella quema ropa ahí Y ahora, le sacamos el bombardeo y dale Es duro, dura duro, es duro, es duro Es más duro que un día sin pan Más duro que el pecho de un enano Por cierto, un saludo a todos los enanos que me están viendo ¿Vale? Vale y encima me dan esto. Para mi nueva arma. Mm. Me quedan 5 por pillarla. Perfecto. Pues aunque sea durillo, pero hace falta matarlo para poder ver que me van. Porque esto no hay. Esto nada, ¿no? Hay que ver si salta una cueva de la banco a Rico. Deme claro, eh, una forma de conseguir la pieza para la arma es matar muchos grupos. A, grupo. a sastrarles, pero como el ánimo no me dan de la ecuación, a se atraen pues. Y dos de estos la no voy a matar ni yo. Bueno, vamos a matar otro. A ver, aquí hay dos. Podría intentar matar dos, a ver, pero no es fío. Ahí, ahí. Ya vamos, bueno, no, no, si no, no. mirad el pinto de esto Uff, tú irá Tú irá Se está cogiendo más rápidamente La monica está que me suelta Y ya está Ay, ay, ay, ay, ay. Me arriesgo mucho usando esto, pero bueno. falta los maná hay uno mano me cojo por si muero porque esto es muy preciado y un tan amigo ya con la metalleta con la, con la parreta Vale, y creo que me queda uno para conseguir del banco arriba, ¿no? Perfecto, creo que sí. Me queda uno, un naga. Vamos a matarlo y a ver cuánta experiencia conseguimos, si me hace la pena. Yo creo que no. Yo creo que no. Voy eh... tirar algo. O por lo menos romperlo. O no, por lo menos romperlo. No me deja... Esto cae. Caca. Ella, digo, no viene ni a venderlo, ¿eh? Podría intentar venderlo, pero es sí que van a ganar una mierda de todo, tiros, es, como... es que van a ganar un montón. Es que van a ganar un montón. Cada aporte me están dando mierdas, es así que no tendría a venderlo. Digo... ¿Y cuántas Uy, se le da a los lo otros. ¡Oh, qué fuerte los otros! Ah. ¡Qué fuerte! O sea que podía, que podía dañar a, a los otros mobs. ¡Oh, pues se lo ha cargado! A ver, ya puedo pillarme el arma. Chula, pero creo que para el 50. Oye, a ver. Si te sabemos, veis, aquí va Pues acá en Jajaja. <risa> Uy, yo no me he invitado sin cara. Nada, loco. Dios mío. Perfecto, pues nueva arma y va a requerir, ¿vale? Simplemente te subamos al nivel 50. Uy, me ha dado una mierda de experiencia. Pues sí, por esto. Sí, me ha dado una mierda de experiencia. Yo creo que si me voy a Sequest... A ver, si me hago un puma royal subo seguro. Pero no voy a ser un puma royal. Me pillame el arma. Intentar encantarla, que no tengo para encantarla. Y el arma de level 50. Sí, level 50. Pues está claro, ¿eh? Vamos a ir haciendo alguna pues, para poder subir a level 50, si no va a ser imposible. Si no va a ser imposible subir a level 50. Ahí tengo, mira, ahí tengo una pantalla, ¿vale? Y seguramente suba a 50. A ver, aquí hay un montón, aquí hay un montón de amarillas que seguramente me dé mucha experiencia, pero no. ¿Puedo esto? Ah, ¿Es que hay algún... algún evento o algo que... Creo que hay un evento de verano, ¿no? Algo bien intuita Twitter. y full, por me cojone, entonces Dice... The sun is un tablet to build something Use Condition Sun Cuidado tú, hecho una mierda Lo que sea. A mí lo que me interesa ahora mismo es subir al nivel 50. A ver, píllate. Es para ser que ha sido arena, ¿verdad? Es para eso. Tú sabes que había un evento. Pero ninguna cosa es esa, pasa que ha sido arena. Level 50, es eh, lo que yo quería. Es eh, lo que yo quería, level 50. Y me han dado nuevos. Vamos a prenderlo. Uno, nuevo, nuevo. Que me han dado, si. Sí, Para mejorar. Nuevo. Nueva skin no me han dado. No, no tengo nueva skill, si. Sí, eh. Pero level 52. Y esta es este la guapa, la de level 58. Bueno, ¿qué más me han dado? Me han dado... un de de la verdad... Me ha. Uy, mío... Eso lo quiero... ¿Qué qué, ¡Una skin! ¡Wow! ¡Oh, qué guapa, no?! ¡Qué guapo aquí, no! Me cago en la botia Experience point, vale, es para asumir experiencia. Vale, vale. ¿Qué dice? Experience point, lleva 50. Assume of experience for level Agua de No. Vale, para subir de la Para suave. Y esto es el status por un día, que no lo voy a usar ahora mismo. Esto es... Geal Potion... Vale... que no me interesa... Son varias cosillas... Lo item que tengo de level 50 y demás... Esto es... Forgane Level 50... ¿Y es mejor que el que tengo? Sí... Este... For level 50... que es lo que he conseguido? 1.400... Uno 1.500... Uno Creo que este me he conseguido... Del suelo... Y este me lo conseguí en una danza. Me falta encantarlo, vale, vale. Ahora, ¿qué más tengo por aquí? Ahora tengo por aquí las mierdas y cartas que ya podemos seguirme armadura. Que es mucho mejor que lo que tengo. Mucho mejor que lo que tengo. Me falta. Esta. Esta. Ah, que el traje entero. Y esto. El traje entero, claro, no es. Hay... Vale, vale, vale. Y unos. Vamos cogiendo mejor este. No, este. Ok. Y no me lo puedo equipar. Supuestamente me lo puedo equipar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bien, vamos a darle a esto. Porque okay, se puede encantar. Bien, incremento de resistencia. Le... Baja por los bosses. Incremento de recovery. pvp puede... No. Pedir de magia, attack en full y minion Dominion. Fernando Monster. S. Ahora, eh, incremento de resistencia. Healing Skill. Vamos, que me curo mejor. Incremento de recovery. Vale. Este me gusta. Y... y... y... De gracias por vos. Ok. Y ya me lo puedo equipar. Ya me lo puedo equipar. A ver qué tal. Dios mío, qué... qué. Un morado.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 una cosita de esa en mierda. Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hemos conseguido? Ya está Porque tengo que conseguirme más joyita Pero Lo que voy a hacer es Poneme F Quitame esto Poneme el de antes Y poneme todo F. Vale Esto por ahí ¿Puedo romper algo? No esta arma es la que me importa ahora. Esta arma es la que me importa. Eh, Canon Trave, eh Vale, historia y vale. Raftire Rifle, Rifle 201. Este es mucho mejor. ¿Qué vamos a hacer? Para pues quitarnos todo esto, ponemos este. Bueno, ahora, lo que tenemos aquí perdido antes. ¿Esto qué hace? Ah, que va a quedar hueco. No, es por el level. Y luego por encantarlo. Creo que puedo encantarlo. Vale, pero no tengo de esto. Yo quiero que lo tengo guardado en el buare. Pero aquí no sé no si hay ¿por porque no pasa que es una mierda Vale, Es eh, eh, un evento de. un evento de. Es huh? un evento de acecatillo de arena. No se quedará, lo no mismo dan traje de baño, cosas que así. 15. Aquí pasar la ventaja. Bueno, vamos a echar cogiendo a la niña para ver el evento. Pues vamos, si me dan un traje de baño no lo voy a hacerle asco. Son 15, a que de sobra. Como me el, el traje que tengo ahora, eh. Mira ahí, la Ellie, para no sé, que no va a entrar una caloa que se va a reventar la pobre. Y hay peña rompiendo, eh, tal vez ha metido mucho eventillos. Mucho Porque mirad que hay como alguien rompiendo melones o sandía. Vargas y la redundancia. En una playa rompiendo melones y sandía. Oye, ¿puedo, ¿puedo tumbarme? ¿Tiene acción esto? esto ¿No? Si no apuntar se podría tumbarme que no que haya bicho Y racadito yeah. Destruction Sun ¿Están jugando o qué? Se ve que alguna se rompe porque. que así yo creo que hay tanto evento Can't catch me, no puede atraparme mismo me ha metido un montón de eventos porque vamos, porque no, nos mata tanta tontería que hay por aquí ahora? Bien, ahí veo que está rompiendo melones y cosas así. Bueno, es o la sandía. Cuidado, ¿qué son más grandes? ¿Los melones o las sandías? Eso es... un dilema. ¿Qué más grande? ¿Un melón o una sandía, eh? Bueno, pues... Y si va a tener que ver con un banco arriba, eh. Y me han dado un... que me han dado? Salve de visión. Voy a ser madre. Pues ya, no me da MP. Y tanto para esto, pues ya me da otra cosa. Pues ya está. Mira aquí más cueva cogerna de eso. It's another for Qué bueno, así en el evento, ¡Ja, ja! ah, pero me cuenta si lo mata, me vale si lo mata, eh... si lo mata a mi amigo. No. no, no puedo usar skill. Vaya mierda, no puedo usar skill. Vaya mierda, ¿no? Joder, yo tengo un traje de baño. Mira, aquí pasa que hay otra cosita. No digo nada, vayamos que venga el FBI. Vamos a ver este, este. ah, vale, eh, eventos. Hola, bueno, son realmente así mini aventillo no son muy complicados la verdad eh. Con un poquito de puntería Y no es complicado, la verdad, de, de manejar, cañón. Un poquito de, digamos, que de viendo las trayectorias del objetivo, la da todo. Vale. 500, y me han dado un... Mejor statue Ah, vale, que lo puedo cambiar por, por vino de verano. Una trato que puedo cambiar por vino, por, por vino de verano. Y se lo puede cambiar en la taberna de la playa del este por Summer bay Viene, vamos, por vino de verano. Y me han dado Prim Vale Solution. Bueno, ya os digo, es eh, una buena forma de pillar cos cosilla. Uf. Tengo tanta cosa, sinceramente, que debo dar un despacio. A ver, ¿para qué vale todo? Es increíble. Bueno, Peña, vamos a dejarlo ya por ahí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Tera, eh, la gana, ya sabéis cómo va el tema. Está... Está sexy, eh. A ver, no quiero que salga... Los gilipollas o ahí. Ahí. Lo que voy a hacer primero es borrar a mi amigo. Vale, vamos el culo. Echarme la foto. Ahí está. Mola. Bueno, chicos, lo dicho. Esto ha sido todo por hoy. Conté a recordar que a partir del día 30, bueno, a partir que hasta mediados de julio, eh, un poquito antes, un poquito antes seguramente. Eh, a el del 10 de julio, por ahí, va a estar la cosa un poquito mal. Si queréis saber, bueno, pues saber cómo, porque se en su la cosa. Será por mi Twitter, eh, arroba aquí Samus, donde subiré pues, cosica de mi vacación y demás, por pues si queréis preguntarme algo, o siempre que queréis mmm, lo dicho, preguntarme algo, también podéis haceros por el canal de YouTube, que yo responderé en de Un fuerte like, y nos vemos próximamente. ¡Adiós! ¿Esto era? ¿Ahora? ¿Era así? ¿Y a San? ¡Ahora sí!